Muy buenas noches. Bueno, viendo hoy el telediario, me he acordado de Federico Fellini. No solo el telediario, ¿vale? Había un programa, pues de estos que nadie ve, pero que tiene mucha audiencia, no sé cómo, porque nadie los ve luego, ¿no? Y decía a Fellini que la televisión es el espejo donde se refleja la derrota de todo nuestro sistema cultural. Y efectivamente, es que es justo, precisamente, es la televisión... Eh, o, ...o hasta hace no mucho ha sido la televisión... ...ahora tenemos entre internet y videojuegos... Eh, ...la lucha cultural está perdida... Eh, ...yo cuando alguna cuñada... ...alguna amiga... ...alguien me, me, me, me, me dice... Joder, es que claro, el niño o la niña tal cual... O mis propias nietas... ¿sabes? ...y es que... ...los padres tienen una competencia muy dura... ...la Nintendo Switch... Su competencia también es la en la televisión, la misma televisión. Su competencia está en YouTube, su competencia está en TikTok, su competencia está, tienen un montón. En nuestra época, pues la única competencia que podían tener era parte de la 1 y la 2, y cuando vinieron ya por aquel entonces las las privadas era poca leche, pero poca poca competencia había. Pero ahora es muy complicado, y efectivamente, la televisión es el espejo donde se refleja la derrota de, de todo, absolutamente todo, nuestro sistema cultural, y así nos va. Pero bueno, como decía Denauer, joder, ya que Dios limitó la inteligencia humana, por lo menos, podía haber limitado también la estupidez. Y no fue así. Eso es una putada. Así que, ¿qué le vamos a hacer? En fin, mercado en rojo, mucho más rojo y queda rojo. Eh, no, no se fue el directo, un directo este, pequeño de estos shorts que dije ayer o antes de ayer. dije, todavía queda margen de caída para, para Bitcoin. Creo que todavía le queda un poco. Y encima, tenemos mañana y pasado reunión de la Fed. Uh, vamos a ver qué pasa sobre todo con cómo, cómo nos hablan, ¿vale? el día 13 pueden ser los datos malos Parece, yo creo que lo que es la, la el IPC de base no va a ser malo pero el que ese que realmente le gusta la FED Vale, creo que estuvo en un 6,2 la vez anterior y parece ser que va a estar en torno al 6,5. Entonces va a ser preocupante y las palabras que puedan decir pueden ser chungas. Eh, hay que estar atentos, pero los mercados ya están muy abajo. Es decir, la última vez que hablaron, tía, joder, es que el movimiento tiene que ser abajo porque el mercado está muy desgastado al alza en aquel momento. Y así fue, a pesar de eso había mucha gente con esperanzas a, arriba. Esta vez... El mercado está bastante desgastado, a la baja, a no ser que haya un movimiento muy rápido entre hoy y mañana, eh, el movimiento muy a la baja, muy a la baja, ya debería de ser casi casi, casi una claudicación de mercado, porque madre mía, con la que está cayendo, pues, Tela Marinera. En fin, vamos a ver cómo está. Venga, y comenzamos ya rápido así. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. ¿Bien? Bueno, bien. Relativamente bien. Estamos en Bitcoin en una hora. Está intentando irse a la zona del 50% del canal. Esta zona en la que estuvimos aquí peleando bastante tiempo. Una vez que pasamos y hemos perdido esta zona que era un soporte resistencia actual. Nos vamos para abajo. Y primera zona posible es este punto de pivote que ya lo hemos tocado. Ya hemos venido aquí a tantearlo. Vale. ¿Lo ¿Veis? ¡Pam! lo hemos incluso pasado en esta en esta mecha. A partir de ahí, bueno, pues 50% del canal que no es algo que nos vaya a retener ni mucho menos, pero sí el objetivo que decimos, ¿no? Cuando perdemos un soporte, objetivo siguiente soporte después de pasar los puntos de pivote, pues lo tenemos aquí en la zona de 1850 aproximadamente. Una vez ahí, bueno, pues oye, cada uno que haga lo que crea, conveniente, pero yo creo que estamos en una zona lateral bastante interesante. De aquí, de aquí, caer más abajo, ¿es posible? Pues claro que es posible. Ahora bien, vamos a ver una cosa interesante. Vamos a irnos a las 4 horas en Bitcoin y vamos a ver cómo está nuestro RSI. Ay, ay, ay. Pues empieza a ir, a llegar poquito a poquito a esa zona ¿vale? de sobreventa. ¿Que todavía le queda? Pues claro, todavía le queda un poquitito. Que llegar a la zona de Sobrenta, incluso pasarla un poquito, o hacer aquí algún diente de sierra, es ir a la zona de 18.500. Sí, yo creo que es la zona que, a la que debemos ir. Zona de compra, zona de mejora de posiciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuándo va a pasar? Ay, pues no lo sé. Ahora bien, si entre mañana y pasado no ha pasado, y empieza a lateralizar un poco, que subo, que sigo haciendo el tonto, ¿vale? ¿Qué creo que puede pasar el jueves 13? Pues que esto haga así, ras, y pega un buen bajón hasta la parte inferior del TP1, es decir, a la zona de 17 y pico. Y puede ser una muy buena oportunidad, digo yo, ¿eh? No lo sé, podría serlo. Ya veremos, a ver. ¿Vale? Pero hay que buscar estas oportunidades, por eso insisto muchas veces en mantener la liquidez. Algo, lo que sea, no importa. Evidentemente, a medida que el mercado baja, vamos teniendo menos liquidez. Esto es, esto es seguro. Esto es seguro. Um, a medida que el mercado baja, vamos intentando mejorar posiciones que ya tenemos abiertas. Eh, y a veces pecamos de exceso. Yo soy el primero eh, que puedo pecar y, y cuando llega el momento de decir, ostras, me he quedado sin capital para mejorarla más. Bueno, eh... Pero sí, ya os digo, que considero un poquito de liquidez. Aunque sean 100 pavetes, 100 pavos, eh, al final hacen virgue, pueden hacer virguerías en un momento dado para mejorar una, posi una posición y si de futuros ya ni os cuento. En fin, eh, de momento lo que nos queda es seguir bajando, yo creo, hasta la zona de 18.500. A partir de ahí, Dios dirá. Y vamos a ver, dependiendo de qué pase con la FED el día 13, ¿vale? En cuanto al movimiento de diario que es importante, pues bueno, tampoco es un gran movimiento, es un movimiento de un 0,76, tampoco podemos decir, wow, madre mía, es que y desde este máximo que hemos hecho la caída, a ver si me a este aquí con dibujando mierdas de estas a ver estamos hablando de un 7,75, es decir tampoco es la hecatombe de mundial de Bitcoin eh, más bajó solamente con esta vela de aquí, que bajó un 9,92, o sea un 10%, o sea, que tampoco es que estemos aquí volviéndonos locos. Lo que en dos velas ha subido, en siete ha bajado. Es decir, es una caída más correctiva de lo que fue la subida. Con lo cual nos podemos esperar un impulso en cualquier momento. También es cierto. ¿vale? Yo creo de todas formas que hasta que no pase un poquito todo el meollo de, del día 13 va a ser complicado. Ahora bien, otro detalle en diario, importante. ¿Qué pasa con nuestro RSI? Fijaros que tenemos un toque dos toques y estamos en la zona del tercer toque. Es decir, para ya lo que es hacer una línea de tendencia en condiciones. Porque todo el mundo dice, bueno, una línea son dos puntos ya. Pero en este caso, cuantas más veces toque una línea de tendencia más fiable es? Llega al tercer punto. ¿Qué pasa aquí? Si en este caso la perdemos, Ángela María Juana, nos vamos para abajo. vale Yo me esperaría ir al 50% del, del, del TP1 aproximadamente 18.250. Al menos... ¿Vale? ahora bien, si no la perdemos y rebota y volvemos a intentar atacar otra vez la zona del 50% RSI en diario ¿vale? pues donde nos vendríamos sería otra vez a la zona de resistencia en la zona de los 19.500 una zona súper importante tenemos que fijarse, se están quedando los 500 como súper importantes, tenemos 18.500 aquí 19.500, aquí la zona de 20.500 y 21.500 y 22.500, son cada, cada 1.000 dólares ahí son súper importantes sin embargo ya a partir de ahí ...ya nos vamos a los 24.500... Increíble. O sea, ...lo de los 500 está siendo... Bastante, ...bastante... ...interesante en este tiempo... ...de momento... ...vemos como en el canal... ...hemos ido arriba... ...hemos ido abajo... ...hemos ido arriba... ...aquí fallamos... ...no llegamos abajo... ...y estamos lateralizando realmente... ...desde que caímos al mínimo... ...no hemos hecho nada... ...no hemos hecho un nuevo mínimo... ...no nos hemos hundido al revés... Hemos, ...lo que estamos haciendo dentro del canal... ¿Vale? Es lateralizar. Vamos a ampliarlo, ¿vale? Dentro del propio canal no hemos llegado a tocar mínimo, con lo cual no hay un fallo, y lo que estamos haciendo es lateralizar. ¿Puede ser que estemos lateralizando para en un momento dado romperlo al alza? Podría ser. ¿Para ese rally de fin de año? Podría ser, perfectamente. ¿Esto quiere decir que no vamos a bajar? An... No, no, no. De momento tenemos un mínimo marcado, ¿vale? Y a partir de ahí, bueno, pues vamos a ver si somos capaces de solventar la situación sin romper este mínimo que hicimos aquí en la zona de 17.662 622, perdón 17.622 fue el low entonces, bueno, si, si conseguimos hacerlo sin romper esa zona, oye, fantástico pero pero si llegamos a una zona <coughs> perdón, no tengo fuerza lo que haré será ir, pum, e irme directamente a este otro TP que tengo aquí marcado ¿Vale? que viene de este otro impulso, y este es el TP que nos daba, que está en la zona comprendida entre los 16.723 y los 15.894, ¿vale? según tengo yo marcado. Ya veremos luego lo que nos, no, lo, donde, en qué punto se quiere quedar, si es que baja ahí. Y por, por contra, al alza, esto es a la baja, pero es que tenemos que mirar también al alza. En caso de que fuésemos capaces de solventar <ríe> la mierdecina de este... Esta resistencia que tenemos ahora aquí en los 19.500. Objetivo, lo tenemos aquí en estos otros máximos que está en la zona de los 20.500. ¿Vale? Romper la línea de tendencia aquí e intentar ir al alza. Entonces, 18.500 por abajo, 19.500 por arriba. Estamos en, una, en esos mil dólares locos que a ver si eh, bueno, pues son capaces o somos capaces, rascando, rascando, rascando, pico y para de eh, solventarlos. Ethereum, por su parte pues está exactamente igual que bitcoin ya sabemos que aquí no hay diferencias no hay nada nada que, que ahora mismo nos haga pensar otra cosa estamos en esa zona de soporte de la, la zona comprendida aproximadamente en los 1290 ahora mismo por ejemplo los está perdiendo esto quiere decir que se tiene que ir para abajo no simplemente estos puntos de pivote que tienen aquí marcados el lo por ejemplo este mínimo que hizo aquí en 1220 bueno, pues si no lo perdemos, podría ir y rebotar al alza. Si los pierde, ya sabemos que la zona, la zona de los 920 puede ser rica, rica, muy rica para mejorar posiciones, para tomar posiciones, para lo que sea. Da igual, eso ya cada uno en función de lo que tenga, cada uno en su casa sabe lo que tiene. ¿Vale? El Total Market, pues eso, hostia. Vale, aquí rompió esta línea de tendencia con el cuerpo completo, fue tremendo y hoy está confirmándolo por abajo o sea que bonito no es, es más bien bastante, bastante feo eh, Bitcoin, la dominancia lo que decía, tiene que venir pivotar en esta línea, pivotó verde y ahora está intentando pues eso eh, camino otra vez hacia arriba no hay más poco a poco va, va a ir retomando hoy el oro, fijaros el pepinazo que aquí yo no sé, desconozco vale y dudo mucho Dudo mucho que esto no sea un fallo, ¿vale? Esto seguramente es un fallo, no nos lo van a corregir y si no nos lo corrigen, <coughs> perdón, pues mal vamos a ir porque las gráficas nos van a bailar bastante, ¿veis? Esto es el, el, el, lo que ha habido en futuros, que me, me fío más de esto que esto que nos han dejado aquí. FTX en la gráfica, entre los 1960 y por debajo, eh, 1495, o sea, más si no ha sido un fallo y ha sido alguna locura que les haya dado en el exchange, eh, me parece que mal control tienen en el exchange, pero vamos, ya os digo yo que, que eso creo que ha sido un fallo informático. En cuanto a las altcoins, poco que con contar, es que eh, me pedís altcoins, ver altcoins, eh, ver, es que no hay mucho que ver de momento, hasta que no se rehagan más los, los, los gráficos, sobre todo en Bitcoin, aquí no vamos a ver absolutamente nada. Tenemos AEG perdiendo un 12%. Tenemos eh, APE, Hero, One Earth, pero no, aquí Uniswap, bueno, una de las primeras, una de las importantes, perdiendo un 6%. ¿vale? Aquí tenemos algo que es importante y fijaros cómo, cómo quiere ir para abajo. Ya os he dicho en días anteriores que las altcoins van a sufrir y les queda todavía por sufrir. Tener mucha paciencia. Mmm, hay gente que me, me continuamente me presiona para ver si la cartera, la cartera, la cartera, no, no, no y no, y vamos a esperar todavía más. ¿vale? Eh, una de las grandes virtudes que debéis de potenciar en este mercado es la paciencia. Eh, los cortos de Bitcoin, vuelta al alza, están rompiendo la media de 200, van a por la media de 100, o sea que siguen coleccionando cortos, con lo cual nosotros seguimos... Seguimos cayendo y es lo que va a seguir pasando. Mientras esto siga así, acumulan cortos, mal asunto, presión bajista. Y eh, siempre o casi siempre que hay reunión del FOM, dos días antes empieza la presión bajista. Y aquí está. ¿Vale? Eh, si estás en una, en una operación en la que te has equivocado y no te duele mucho, salte. Si te puede doler mucho, espera. Espera porque muchas veces todos estos movimientos dentro de dos días han pasado. Inclusive, aprovechando eh, la volatilidad que puede haber el día 13, puedes salir de esa operación que te tiene así un poquito compungido. Pero yo me fiaría, o iría, por ejemplo, si volviera a la SP500, ¿vale? vemos aquí el SP500 en una hora, aquí una hora, bueno, no me da mucha confianza. Vamos a verlo aquí. vale ¿Veis esta vela de 4 horas que está, a, a, vamos, está, está comiéndose estas dos? ¿qué pasa? ¿Cómo esto es imposible? ¿Cómo me pasa en el CP500? Bueno, pues yo creo que va a perforar el mínimo anterior que hizo, que todavía no lo ha hecho. Se tiene que venir a la zona de los 3550, que es esta línea verde que tengo en la parte inferior, que llevo con esa línea verde ahí ni se sabe. Vamos a ponernos en diario. ¿vale? Y luego tengo aquí marcada la zona, vale, que bueno, si ya lo marqué, pues, pues por estas fechas. Fue Cuando la marqué, cuando, pues, cuando empezó por donde, por donde empieza la historia, esta por noviembre. Ahora bien, importante la zona de los eh, 3400, que es este 50, esta, esta mitad que hay aquí, esta línea que hay aquí entre medias, verde. No está no está ahí por, por casualidad, sino pues el pico de precio post, pre pandemia. Vale, es súper importante porque es una zona en la que puede haber una parada bastante. Primero debería haber una parada ahora donde estamos. ¿Vale? Es decir, ya hizo un, un suelo, hace doble suelo, puede perforarlo eh, ir para arriba. Si, lo, si, si no rebota aquí, ya intentó rebotarlo no pudo, si no vuelve a rebot, intentar rebotar aquí y perfora, eh, ojo, porque la caída ya puede ser de una primera claudicación del mercado. Primera, y digo primera porque eh, de verdad, que es que estos mercados son muy cabrones. Son muy, muy malos. Y hay gente que mucho ciruelo por ahí, vamos a dejarlo en ciruelos, que habla que si 2008, que si fue diferente, que si tal, creo que no que, no, que no, que la afección, eh, de verdad, es exactamente la misma, entonces, hay mucho, mucho, mucho que se va a hundir, mucho que se va a hundir poco a poco, y no, esto no es, venga ya, estáis acostumbrados al mercado cripto, y esto se hunde de golpe, y luego se levanta de golpe, y esto no es así, no funciona de esta manera, esto te va minando, te va minando, te va minando, hasta que no odies y no quieras soltar inclusive el Bitcoin que tienes, por muy adorado de Bitcoin que tengas y, y te den ganas de vomitar cada vez que oyes hablar de Bitcoin, no va a darse la vuelta a esto. Y para eso todavía queda, porque veo mucha gente con ganas de comprar. Evidentemente, cada vez hay gente que sabe más, muchos de vosotros sabéis mucho más, tenéis mucha más experiencia en el mercado, y pues tenemos ganas de comprar a buen precio, evidentemente, pues claro que sí, cómo no. Faltaría más. Para eso estamos. ¿Eso quiere decir que hay una parte de sociedad que ha madurado y que aprende y que va viendo que las hostias que nos hemos pegado anteriormente los demás sirven para algo y son gratis? Pues sí, y enhorabuena por ello. Así que bueno, poco más que decir. Eh, fijaros mucho en el SP en lo que vaya a pasar estos días, muy atentos a cualquier noticia buena o mala que haya, por tonta que parezca, nos puede afectar mucho, mucho, muchísimo. Vamos a terminar en una hora, estamos en 18.940, a ver si se recompone un poquito la gráfica y empieza a ir, intentar, intentar desde un punto X, el que sea, volver otra vez a atacar la zona de los 19.500, en la zona de resistencia que tenemos aquí arriba, y bueno, a partir de ahí ya veremos. De momento, seguimos a la baja. Que Dios os guarde bien la cartera. Como digo siempre, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.